Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad clásica. Bueno, la clásica ya es una modalidad donde tienen injerencia los grupos al margen de la ley, eh, como las extintas FARC o disidencias de las FARC? Ver, hermanito, yo lo único que quiero es que me escuche bien para que no tengamos de pronto dificultades porque la mejor forma de, de, de entendernos entre nuestro humano es hablando, entonces lo que quiero es que me escuche al menos el mensaje que le envían. Ellos ya tienen su, eh, su modus operandi donde ya citan a, a, a las personas en, en un lugar de injerencia de ellos por medio de, de un documento, o inclusive por, por una, una llamada telefónica que ya ellos tienen eh, ciertas personas eh, ya identificadas. Necesitamos que usted envíe un delegado. Yo ayer me presenté, le dije que me llamaba Jorge Rodríguez del Frente 40 de la Ezar, aquí el Bloque Oriental. Lo que necesito es que mande un delegado, venga usted mismo, se dé cuenta que precisamente si sí somos los que nos estamos identificando a usted. De ahí para adelante ya eh, entraríamos a una negociación. La situación es económica. Primero, pues, debemos eh, denunciar denunciar ante la entidad competente, nuestra Fiscalía General de la Nación, eh, para poder nosotros seguir nuestro proceso, explicarle a la persona qué hacer. Eh, nosotros ya le, eh, le mantenemos la calma, que es lo importante, porque ellos actúan mucho, mucho y casi en un 90-100% en la mente de las personas, que es lo que los doblega a ellos a, a pagar. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.